hablar de alquileres, uh -huh. de AFIP, de sí. congelamiento, impuesto a las ganancias. Un montón de temas que me parece que van a marcar este año 2021, Nico. Uh -huh. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro contador, a Diego Zuliani, la gente de Valerza. ¿Cómo andas, Diego? Buen día. Hola, Nicolás. Hola, Nancy. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Sí. Tratando de relajarnos el viernes, sí. pero no sé si vamos a poder... <risa> Sí, la idea es que hoy podamos hablar un poquito de las novedades que van a existir en el mercado inmobiliario a partir del mes que viene, que son dos grandes este, novedades. Una es, es, las autoridades de hábitat y vivienda han, han comunicado que no van a prorrogar el congelamiento de los alquileres. Recordemos que los alquileres por, este, uh -huh. por eh, la pandemia. 20 habían estado estaban congelados y venía prorrogándose eso hasta el 31 de marzo, el fin de mes. Uh -huh. Entonces no se va la, no va a existir esta prórroga, y este, entonces a partir de abril los alquileres que se va, deberán pagar van a ser los alquileres vigentes en los contratos. ¿sí? Y las diferencias que no se han pagado, esta diferencia de, lo, de, de, de todo este año que no se pagó, se pueden pagar entre tres a seis cuotas, eso se acuerda con el propietario, a partir de octubre. ¿sí? Eso es por un lado. Entonces, a partir de abril, ese es uno de, los, de las novedades. La otra es otro efecto que, que, que sabemos que el año pasado se probó la ley de, de alquileres, la modificación del Código Civil que, que prevé grandes cambios y que se empezó a reglamentar y entró a vigencia impositivamente a través de un régimen de información que la FIP está impulsando y que se, tienen que, presentar en, en la que se tienen que presentar y subir los contratos de alquiler este mes y tenemos hasta el 15 de abril los que son propietarios para informar los contratos de alquiler. Ya sean rurales, urbanos, temporales, o sea, casi todos los contratos entran en este régimen de información. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué es lo que estamos viendo? Nosotros, en la, en la actividad de los alquileres, hay mucha actividad de los alquileres que es, es, es informal, no se declara. Entonces, el hecho de que este, los propietarios deban eh, declarar el contrato, informar el contrato, van a obligar a que revisen su situación impositiva. Decir, yo no voy a informar un contrato de alquiler cuando no estoy pagando por ese ingreso. Entonces, seguramente lo que va a generar es que los propietarios que regularicen, informen, se ¿sí? inscriban correctamente en el régimen. Puede ser monotributista o régimen, de responsa, régimen general, sean en responsable de cripto, en cuyo caso seguramente lo que vamos a ver es una traslación de los costos impositivos a los alquileres. ¿no? Esto es vigente, tienen hasta el 15 de abril, los contratos que se han celebrado desde el 1 de julio en adelante, que entra en vigencia la ley de alquileres, entonces tienen hasta el mes que viene, y el mes que viene vamos a ver esta doble, esta doble situación. Por un lado, el descongelamiento, o sea, el, el régimen de, el normal de los alquileres que tienen que pagarse según el contrato, y por otro lado, posiblemente una presión o un aumento en los alquileres originado en la transferencia de las cargas impositivas. En el caso del, del monotributo, yo estimo que serán entre 2.000 2.500 pesos mínimo para arriba por mes. Y en el caso de los responsables en cripto, hablamos de un 25% adicional. En, en el caso de, las, de, los, de los propietarios que se regularicen, ¿no? o sea, eso, eso seguramente va a trasladarse y son novedades que hay que tener en cuenta que van a ser vigentes a partir de... ...del mes que viene. Sí, y vamos a tener los avivados que igualmente no se van a, a registrar... Eh, ...como corresponde, pero van a aprovechar este, estos aumentos también, ¿no? Sí, no, a ver, hay, hay un, y, hay, y hay un par de cosas más. Vos fíjate esto, la ley prevé que cuando es el alquiler de una habitación... ...de una casa, habitación, el alquiler de un hogar, donde vos a vivir... Uh -huh. ...no se puede indexar, sino que se ajusta por un único índice... ...que lo publica el Banco Central... Este, que ya lo está publicando y se ajusta anualmente ¿no? claro. es un, un ajuste anual se fija un único monto mensual pero el ajuste es anual entonces lo, seguramente los propietarios no van a absorber porque vos fijate que pasado un año se si ajusta la inflación vos te comiste la inflación entonces lo que va a ocurrir seguramente es que se adelante la inflación yo, si yo estimo que la inflación va a ser un 30 o un 40% ya aumento el 40% y después ad iré adelantándome en, uh -huh. en los ajustes de inflación. Entonces esto va, va, va a impactar en los alquileres seguramente y sobre todo este, también porque implica un régimen, una carga impositiva eh, y de carga este, administrativa importante. Si vos sos responsable de inscripto y, y alquilás un inmueble, tenés que hacer factura electrónica, tenés que pagar IVA que es el 21%, uh -huh. Tiene que pagar ganancias, hacer declaraciones juradas mensuales.